Para mí es un, un honor y una enorme satisfacción, y además estoy muy agradecido, ya luego diré por qué, el poder estar aquí, el que pueda estar aquí con nosotros y el poder estar aquí presentándole, porque bueno, pues para mí es una persona eh, no sé, que me marca un hito en, en lo que es la vida de la, de la cultura y del humanismo, ¿no? un gran humanista. Él, de formación, es, si no me equivoco, es licenciado en Derecho, doctor en Derecho, pero sobre todo es que su, su, su, la apertura de su actividad intelectual y humanista es impresionante. Es filósofo, historiador, profesor universitario, profesor en colegios, periodista, escritor. Ha escrito, me decía al venir para aquí, yo había, no los había contado, había visto la lista de bibliografía y ha escrito más de 130 libros. Además, 130 libros, yo he destacado el otro día cuando lo miré, he destacado 13 para que simplemente para que veáis por los títulos la enorme diversidad de temas que aborda en esos libros. O sea, que voy a leer los 13 títulos simplemente para, que, para ver este abanico de diversidad. ¿no? Por ejemplo, la generación de la protesta, la ley eterna en la historia, política y religión en el régimen de Franco, las ideologías políticas ante la ley de enseñanza, problemas morales de la existencia humana, los nuevos dioses, la invasión del ocultismo, ética empresarial, teoría y caos, el rock, ¿no? el futuro de la fe, convivir con el islam, o sea, todo temas, eh, que, eh, uh, retorno a la infancia, y por último, de los que yo tengo aquí, que esos son de Homero a Kafka, los he elegido un poquito, pues porque, para buscar un poco, transmitir esa idea, ...del de abanico de, de temas sobre los que ha escrito y sobre los que ha tocado. Más luego, además, ha escrito cuatro novelas, estos son todos ensayos... ...ha escrito cuatro novelas, un libro de relatos cortos, si no me equivoco... Pues, ¿eh? ...y un libro de poesía, o sea, que además, por si fuera poco, es poeta. O sea, lo cual ya es, además, ya un puntazo. ¿eh? Ah, yo, modestamente, modestamente, no he podido leer, no he leído. Después de esto voy a enmendar este pecado, ¿no? pero no leí más que dos libros suyos. Uno lo leí hace años, se llama Ni de Ciencias ni de Letras, y es algo de una actualidad brutal en cuanto a um, qué está pasando con la educación y con la formación um, del bachillerato y de esto en, en este país, que en modesta opinión es que vamos camino del desastre. Entonces, es un análisis de bueno de cómo es eso y me, me impactó muchísimo. Y, por otro lado, yo desde hace muchos años, por vicisitudes que no vienen a cuento, Ah, eh, conozco la existencia de Antonio Gramsci, personaje del que yo no voy a decir nada porque para eso está don Rafael, eh, que me impresionó muchísimo por eh, cómo sus ideas eh, están teniendo una vigencia, él murió hace, a finales de los años 30, pero sus ideas están teniendo una vigencia hoy en nuestros días impresionante, impresionante que yo creo que debemos estar vacunados contra, contra esas ideas no voy a decir nada, pero entonces como yo había oído de Gramsci, conocía sus teorías, pero nunca había leído directamente a Gramsci, porque ah. es muy difícil, de repente me encontré un día con este libro, Gramsci y el comunismo latino, y me acordé, Rafael Gómez Pérez, me acordé de la persona en la que había ido, ni de Ciencias ni de Letras, y naturalmente lo vi en, en, en Amazon, de, en la librería de viejo, y lo compré, y me lo mandaron a casa, y me lo devoré, lo tengo subrayado, eh, con las páginas torcidas para acordarme, escribí una pequeña cosa que publiqué en mi blog sobre, sobre Gramsci basándome en este libro, y eh, dije, pues oye, le voy a llamar para ver si vendría un día a la universidad a contarnos, a... y como las grandes personas, las, las personas mezquinas, tú las llamas y no te hacen ni caso, claro, la, la, la gente grande, tú le llamas, y te dicen, por supuesto, entonces le llamé, y dijo, por supuesto, cuándo, eh, y cuándo soy, y, y bueno, pues eh, por eso decía al principio, que para mí es un honor y una satisfacción y una alegría el, el poder contar con don Rafael Gómez Pérez aquí ahora para que nos hable de este tema de candente actualidad y donde la civilización occidental se juega mucho, y ya yo me callo y no digo ni una palabra más, luego si hay coloquio lo que sea, tenemos hasta las dos, si hay coloquio, pues luego cuando acabe don Rafael, pues puede haber preguntas, yo haré lo mejor que pueda de moderador, pero ya me callo, gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias Tomás, y muchas gracias a la universidad, yo aquí con ocasión de otras cosas he estado con una cierta frecuencia y me encanta. Perdóname, perdóname un momento, es que se me olvidaba. Sí. sí. Paso esta hoja que es de firmas para los alumnos que vengáis porque esto da 01 créditos para actividades formativas complementarias. Unos estaréis apuntados y otros no, pero os apuntáis y firmáis, ¿vale? Aquí no te lo doy, ¿no? Bueno, pasarlo por ahí. Iros lo pasando. Perdón que, que te haya interrumpido. Como decía, he estado con cierta frecuencia en esta universidad que, que me gusta. y... Y antes de meternos con el tema, porque esto lo que no será nunca es una conferencia, yo mmm, no, no doy conferencia, o sea que yo he dado 23 años de clase en la Complutense, pero huía de las conferencias, porque ¿por qué? Porque sobre todo hoy, lo que te pueden decir una conferencia te pueden dar por escrito, y ya lo lees y ya está. ¿no? O sea, cuando se dirige uno a hablar al público, tiene que dar algo más que un texto, ¿no? y tiene que dar pues, una vivencia, una manera de ser, un, un contar. Decía Montaigne, el gran, el gran ensayista francés, si lo dice, yo no enseño, cuento. ¿eh? Y, y, a, y a mí me gusta lo mismo, yo no enseño nada, yo, yo cuento. ¿eh? Yo cuento una serie de cosas que sé que he ido aprendiendo en mi vida, y las cuento, y son los temas de mis libros, y, y, y bueno, antes de seguir, un saludo a los de la última fila, porque yo cuando era alumno siempre estaba en la última fila, tengo, tengo una gran empatía, como se dice hoy, cursimente sobre esto. Bien, el, el, el, yo cuando escribí este libro, estaba en Italia, yo, y llevaba ya 18 años viviendo en Italia, o sea, yo lo que se cuenta en este libro y lo que es el comunismo latino, eh, no es que lo haya aprendido en libros, también en libros, pero yo lo vivía en, en Roma. Eh. Yo un día en Roma, por ejemplo, me tropecé sin querer y di un empujón al pobre Aldo Moro, que había sido muchas veces presidente del de, de gobierno, y que luego lo mataron la, la Brigada Roja. Y cada vez que, cuando me enteré de la muerte de Aldo Moro, me acordé de aquella vez que en Piazza San Nuestro le, le, le empujé sin querer y, él, y en lugar de pedir perdón yo, él me dijo, excusi, ah, excusi. Excuse. Era un, un buen hombre. Bien, pues, ¿por, ¿por qué sale a cuento de pronto aquí Aldo Moro? Porque Aldo Moro era el político de, de Borja Cristiano, ...que estuvo a punto de hacer lo que se llamaba en Italia... El compromiso, histórico, ...el compromiso Histórico, que era un gobierno de la democracia cristiana... ...que llevaba 30 años gobernando, eh, con apoyo por lo menos externo... ...del Partido Comunista, ¿eh? porque el Partido Comunista había cambiado... ...de tal manera que podía... ¿Quién mandaba entonces en el Partido Comunista? Pues un señor, se llama Enrico Berlinguer... Y, y este libro mío empieza con una cita de un ah, me traigo las gafas, lo antes insisto en leer sin gafas y es absurdo, porque... pero cuando pero no me las pongo. Eh, este libro empieza con una cita de Le Monde, el periódico francés, cuando del año del 18 de junio del 75. Eh, puerta y, y, y ventana abiertas, of las oficinas exhiben un, mo un mobiliario muy sencillo, solo el de eh, Monsieur pa pa Berlinguer está cerrado, él nos recibirá, dice el periodista, a, enseguida, bajo un retrato de Granchi. Bien, mm, Berlinguer era lo, el, el político comunista italiano más parecido a a, a Granchi y era muy distinto del anterior, que había sido durante muchos años el secretario general, que era Palmiro Togliatti que era muy staliniano muy, muy, sí eh, pero cuando Berlinguer eh, empieza a, a querer poner en práctica el, la estrategia de Granchi que ahora veremos cuál es el mundo ya había cambiado bien ...digo unas cosas para quien no conozca a Antonio Gramsci... Eh, ...yo, que me dediqué a leer todos sus escritos... ...no son muchos porque... ...ya veremos que tuvo una vida relativamente corta... Eh, ...pues pasa como pasa cuando te encariñas con una cosa... ...que a mí, a mí Antonio granchi por pues muy comunista que sea... ...es un tío al que tengo una gran simpatía... ...¿por qué? ¿Por qué? porque era un auténtico... Eh, ...amaba los libros... ...y amaba la cultura y a mí eso sea comunista o sea maoísta o sea quien sea, me encanta. Y es lo que yo me gustaría transmitir. Yo he escrito tantos libros, que algunos se han editado muy bien y se han vendido muy bien, otros no, la mayoría regular, pero a mí no me importa. A mí lo que me gusta es escribir, como sembrar, y luego si alguien alguna vez lee el libro y, y le gusta y le sirve de algo, aunque sea una sola persona, a mí me basta. Porque lo más importante en esta vida es el interés singular por las cosas singulares. Porque el mundo no está hecho de colectividad, el mundo está hecho de individuos, cada uno distinto. Y el individuo Gramsci a mí me resultaba, y me sigue resultando, simpático. Era un hombre, de nació en 1891 en un pueblo de 32.000 habitantes de Cerdeña, Guirlanda, y familia de funcionarios de clase media baja, más bien. El padre fue a la cárcel por un asunto que no se aclaró nunca del todo. Él, desde siempre, le gustaba leer y escribir de niño, y cuando cumplió 16 años se fue a Turín, porque no había universidad en Cerdeña, en, en su sitio, donde fue a Turín y ahí empezó a estudiar Derecho, que es lo que eh, toda la gente, eh, mucha gente hemos hecho, estudiar Derecho como primera cosa para luego hacer muchas más cosas. ¿eh? El Derecho es la gran carrera que luego <risa> te abre. Yo, cuando expliqué la competencia de antropología cultural en psicología, eh, contaba a mis alumnos que los primeros antropólogos culturales venían de, del Derecho o de la historia. ¿eh? Toda, toda, toda, todas las materias humanísticas se unen, ¿eh? son una sola cosa, en el fondo. Luego se especializan, pero si se especializa sin perder, si, si, perdiendo de vista la raíz común, la especialización esa vale muy poco. Bueno, pues Antonio Gramsci se fue a estudiar allí a, a, a, a Turín, pero tampoco le gustaba demasiado, se metió enseguida en el, en el Partido Socialista, eh, Empecé a escribir eh, en los periódicos, del partido, en el Avanti, que entonces eh, lo dirigía, eh, nada menos que Mussolini, eh, que Mussolini entonces era socialista. Eso, la vida en, da muchas vueltas. Y, y entonces ya se metió en el Partido socialista y fue escalando tal, tal, tal, y hasta que el año 21, el, el, por influencia o por mandato más, de, de, de Rusia, de la Unión Soviética, se crean los partidos comunistas en Europa Occidental para tener una cabeza, un puente, digamos, del comunismo en Occidente. Entonces se funda el Partido Comunista Italiano, el año 21, siempre en el mismo año, el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Español, que lo funda a Santiago Carrillo, que procede también del socialismo, como, como Granchi, O sea, lo que hace eh, el Cominter es dinamitar desde dentro el Partido Socialista para crear un Partido Comunista. De ahí viene la enemistad profunda que ha habido siempre entre socialistas y comunistas, a pesar de que se entiendan cuando les conviene, sin embargo, en el fondo no se pueden ver, ¿eh? porque eh, el socialista no olvida que, que el comunismo nació de traidores del socialismo. Bien, pues él, él en, el, en 1921, Granchi, es secretario general del Partido Comunista Italiano. Como él, ya empieza eh, a partir, ya eh, Mussolini ya se ha cambiado de chaqueta, prácticamente ha fundado el, el movimiento fascista, consigue formar gobierno, la marcha, famosa marcha sobre Roma, eh, entonces empieza a perseguir a, a, a los partidos político, no saben, comunistas, socialistas, incluso de partidos populares, el Partido Popular italiano, que, que luego sería la Democracia Cristiana, también es perseguido. ¿no? Entonces eh, el Granchi se va a, a, a Rusia, está allí un, un tiempo, se casa, tendrá dos hijos. ...él había tenido siempre muy mala salud. ¿eh? Decía a algunos que lo conocieron que era jorobado y no era jorobado. El Granchi es que te, tuvo una escoliosis que con la edad se le fue acentuando. Y, total, cuando vuelve a Italia, lo, lo, lo detienen, y está, lo detienen el año 26, y va de una cárcel a otra, en prisión preventiva, hasta que llega, hasta que lo juzgan y le condenan, pero no, por, por delitos por, políticos, o sea, por opinión política, por, por escribir el, a 20 años de cárcel, y ya va una definitiva, pero allí empeora su salud, que nunca había sido muy buena, y en el año 37, a los 46 años, muere. Bien, ese es el hombre Gramsci. Y en, el, en, en, la, en, la, en las cárceles escribió unos cuadernos, llamados llama Cuaderni del Cárcere, un cuaderno de, de, de la cárcel, y que luego han tenido muchísima difusión, se han publicado en muchos idiomas y, y ha sido lo que... Bien, ¿qué, ¿qué destacaría yo de importante así, nuclear, de, de Gramsci. Bueno, en el fondo, Granchi hace dos cosas. Lo que Marx había hecho con, con Hegel, Granchi lo hace con el mayor filósofo idealista de, de la época italiana, que es Benedetto Croce. O sea, ¿qué hace Marx con Hegel? Marx dice, toda la dialéctica hegeliana está bien, pero a Hegel hay que ponerlo, está boca arriba y hay que ponerlo boca abajo, hay que ponerlo los pies en el suelo, hay que hablar no de, de, de esa idea, sino de la materia, porque la única realidad es material, pero histórica, ¿eh? materialismo histórico. Bien, lo mismo hace gran Chico Benedetto Croce, que era un idealista espiritualista, entonces coge la filosofía de Croce, le da la vuelta y crea un materialismo histórico, pero que no es exactamente el mismo que el de Marx, porque él está mucho más atento a lo que es la vida diaria de la gente. Que el bueno de Marx, en ese sentido, era mucho más... teórico, en el más sentido de la palabra, teórico. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en la, en, la, en la vida de la gente? Entonces, eh, él se da cuenta de algo que ya era muy conocido, que luego ha sido mucho más estudiado, y que a mí como eh, dedicado durante tantos años a la antropología cultural es lo que más me interesa. Aquí es, vamos a ver, en cualquier época, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, se va formando ¿eh? una especie de, de cultura en el sentido amplio. ¿eh? que es lo que engloba hábitos ¿eh? de lo que la gente lo que se piensa lo que se lleva lo que mola lo que tal lo que cual y la gente sin darse cuenta se va apuntando a eso y se crea una especie de los alemanes la llaman vertanschau eh, concepción del mundo o se puede llamar eh, mainstream o sea dominante como queramos llamarlo pero se va creando eso ¿eh? se va creando eso y eso insensiblemente Está ahí. Bien, dentro de eso hay algo, el común de la gente, cualquiera, utiliza algo que se llama el sentido común, ¿sí? que lo que nos sirve para, dentro de cada vertanción, dentro de cada como visión de cada, de cada, no sé, moda cultural o... ¿sí? ...pues mmm, se usa el sentido común... ...porque el sentido común es lo más inmediato que tenemos... ...para entendernos, ¿no? Entonces, el... ...el, el Gran Chi dice... ...si eso es así... ...eso es así... ...si queremos que triunfe el comunismo... ...en Italia... ...no puede hacerlo lo mismo... ...que eh, eh, triunfó el comunismo... ...en Rusia... ...porque entre otras cosas en Rusia... ...triunfó por una serie de razones que eran distintas de las previstas por Marx. Él llega a escribir en, en su cuaderno que la revolución comunista fue una revolución contra el capital, o sea, contra el libro fundamental de Marx, porque lo que Marx preveía era que el enriquecimiento progresivo y acumulativo de la burguesía llevase a la, a la rebelión de la, del proletariado hasta instaurar la dictadura del proletariado como esta etapa intermedia para llegar al comunismo en el que cada uno uno podía hacer por la mañana una cosa por la otra otra todo sería común y el mundo sería fantástico eh, en cambio eh, eh, no, se aprovechó de, de, de la decadencia del régimen zarista se aprovechó de rebeliones puntuales organizadas por activistas por Agitrop el, en Italia esto no es pensable porque ni, ni nuestra imaginación ni nuestro pensamiento, nuestra cultura es, es la rusa, Nosotros estamos aquí en otro sitio, por tanto si queremos que triunfe el comunismo en Italia tenemos que hacer otra cosa hasta formar una un, lo que él llama un bloque histórico ¿eh? que es lo que, el, lo, que luego, lo que luego se impone Bien. pero mmm, hay una, tengo aquí una cita, que la voy a leer, de, bueno, no una cita, son palabras mías, pero, pero resumiendo a, a, a Gramsci. Dice... Porque, naturalmente, este papel, esta, esto que tienen que hacer los, para transformar la sociedad, es una labor del partido, y de, los ...y de los intelectuales, ¿eh? y porque el partido es, como decía Zoyatti, el intelectual colectivo. Eh, y, y es verdad, o sea, prácticamente los cambios, se quiera o no, esté de moda o no, se hable o no en, en, en Twitter o no... Eh, ...los cambios vienen siempre por las ideas, la gente acaba haciendo lo que piensa, aunque lo que piensa sea un desastre... Ese desastre lo que acaba haciendo. ¿Eh? El papel preponderante de los intelectuales surge en gran de una comprobación elemental. Las que llama clases dominantes han obtenido el consenso de las clases dominadas porque han conseguido amalgamarlas en una concepción del mundo que ha llegado hasta las últimas estribaciones del sentido común. Las clases dominantes, a través de las instituciones educativas, en sentido amplio, Iglesias, escuelas, casinos, periódicos, club, biblioteca, hoy diríamos, Instagram, eh, tal. Eh. Uniforman mentalmente, uniforman mentalmente. ¿Hay algo que más que, que uniforme más mentalmente que, que puede ser aparecer en Instagram? ¿Eh? ¿Todo el mundo igual? ¿Eh? Con la foto así, así, así. Hacen todo lo mismo. Todo lo mismo y eh, que dice eso dice, en Twitter o en Facebook, eh, obtiene la dirección intelectual y moral de la sociedad civil, algo más importante que la coerción de los órganos de la sociedad política, ejército, policía y tribunales. Bien, pues como eso es, como se forma esa, esa especie de galaxia, de comportamientos, de actitudes, eh, que van cambiando con los tiempos, pero que, dentro siempre hay el sentido común porque es lo más inmediato. Pero haciendo un pequeño paréntesis, no tengo tiempo, yo cuando en esta época oigo hablar y escribir, está muy de moda en las universidades holandesa, por ejemplo, o norteamericana, por supuesto, les apuntan a todo. El, el, la posverdad, el famoso tema de la posverdad, yo Posverdad, ¿qué es posverdad? o sea, el que escribe sobre la posverdad quiere que de verdad su, su artículo sea leído y comentado para indexarlo, para que le cuente de verdad para su carrera universitaria ¿qué me viene tú con posverdad? ¿Eh? la posverdad es un homenaje que la mentira rinde a la verdad la, la, funcionamos con la verdad siempre salvo las opiniones sobre cosas que no están claras, que ahí son libres, dicen, bueno, cada uno hace lo que puede. Pero si, si en la vida real, eh, si no fuera por la verdad y el sentido común que, que, que vive de la verdad, pues no sé, no sé qué no, no, no se viviría. Eh, yo A mis alumnos siempre le ponía el mismo ejemplo. Eh, mira que a, to, a, a todos nos gusta poco ir a, al dentista, como es lógico. Eh, pero si yo tengo una muela mala y veo que el dentista con el torno ese eh, empieza a, a, a, a trabajar en la, en la muela que es la otra que está al lado, que ya está buena salto de pronto, como levanto la mano como dicen que hay que levantar la mano y digo, no, no, la, es que la, de, la que de verdad la que de verdad me duele es esa yo quiero que usted, si es un dentista de verdad me arregle de verdad la muela, la muela que me duele de verdad y eso es así, eso es así y así vivimos. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Pues meter en ese sentido común <risa> las ideas del materialismo histórico. O sea, quitar a la gente, eh, dijo, dicho en palabras muy sencillas, eh, el sentido trascendente de la vida. Que la gente, primero se haga a la idea de que le, no hay más realidad que la materia, eso sí, evolucionando históricamente ¿eh? y cambiante, ¿eh? y luego, una vez que haya prescindido ¿eh? de, de esa visión trascendente, naturalmente ya a base de los intelectuales, con todos los medios posibles, que hoy serían, por supuesto, eh, internet, redes sociales, todo lo que se quiera, eh, meter las ideas, eh, digamos inmanente la una, como En eso es totalmente fiera a, a, a, a Marx, cuando Marx en uno de sus, de sus primeros escritos, no en el Capital, decía, una vez destruido el más allá, ¿eh? hay que construir el más acá. ¿no? Pues ahí se pone, esa es la tarea del intelectual y la tarea de cualquiera, porque otra de las afirmaciones de, muy típicas de, de Gramsci es que todos somos filósofos, todos somos filósofos, todos, todos tienen que contribuir a difundir esas, esas ideas ¿eh? que, que van cambiando poco a poco el mundo. Bien, el, ese es uno, uno de los aspectos. de Otro que tenía yo aquí apuntado muy importante, eh, ya que estamos en parte con alumnos de economía, una afirmación mmm, dice el, el, en, el, en, en uno de uno de sus escritos que llama el materialismo histórico dice, eh, dice la pretensión presentada como postulado esencial del materialismo histórico de la anterior a eh, de, de presentar y exponer cada fluctuación de la política y de la ideología como una expresión inmediata de la estructura económica debe ser combatida teóricamente dice él como un infantilismo primitivo y prácticamente debe ser combatida con el testimonio auténtico de Marx o sea la idea esta que, que los marxistas han presentado y presentan en el libro de sobre esto hubo una época aquí en España eh, y en Italia y en Francia donde 80% de los profesores universitarios eran marxistas porque era, porque era la moda de aquella época ¿no? luego de pronto desaparecieron y, y, y se cambiaron a otros eh, luego te hicieron pues eso de la posverdad y el, pero el, el libro el libro de texto de, de, del comunismo es que hay una estructura económica que, son, que depende de la, de la ...propiedad de los medios de producción... ...que divide a la sociedad... ...en capitalista y proletario... ...y de esa estructura... ...económica... ...depende todo lo demás... ...moral, religión, arte, ciencia... Tal, ¿no? eh, ayer vi yo, ayer, antes de ayer una película... ...que no era efectivamente muy buena, pero... El, ...se llama... ...La sombra del pasado, una película alemana... ...y era de un... ...de un pintor... ...un chaval que es pintor... ...y, y vive en la época... Bueno, de niño vive en la época nazi... ...y a su tía, la que quería mucho, pues la, la, la, la... eutanasia... ...el comité de eutanasia... ...y, y entonces él, él con él, el tiempo... pues sí, bueno, ...se hace pintor... Y, y, y, ...y acaba la guerra, está en el sector... En la de la república democrática alemana, o sea los comunistas... Y entonces, él que había visto cómo los amigos artistas de su tía eran condenados por el nazismo como pintores degenerados, pues ahora ve que el comunismo le dice que tiene que pintar. El realismo socialista, él quería pintar otra cosa. ¿no? Era socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay siempre digamos, esa, esa intención de, de imponer una concepción que, global ¿eh? cuando la realidad está hecha, insisto siempre en eso de individuos, cada uno distintos son los individuos los que hacen la historia la historia no es algo, algo a lo que yo me apunto ¿eh? Marx tiene una, una frase famosa que dice los, los hombres hacen la historia pero no saben la historia que hacen por supuesto que no saben, nadie sabe la historia que hace no, no, nadie nadie es profeta Nadie, yo cuando escribí este libro pensaba que, que en Italia pues prácticamente iba eh, lo que ya estaba haciendo el, el comunismo con la estrategia de Gramsci, de meterse en multitud de, de, de periódicos locales, eh, en, en asociación de vecinos, en, hasta en parroquias, hasta, todo, que aquello iba a acabar cambiando el sentido común del pueblo italiano. Pero luego la historia demuestra que el pueblo italiano tiene mucho más sentido común <risa> que el Partido Comunista y que los comunistas. Y más sentido común que los españoles. Aquí, digamos, eh, pues, lo voy a explicar enseguida. ¿Qué pasó? Pasó que el mundo cambió ¿eh? y que nadie preveía, aquello cambió un poco y de pronto nos dimos cuenta que el comunismo se venía abajo. ¿eh? ¿Quién había previsto? Que el comunismo se venía abajo. Nadie. Nadie. Y sin embargo se vino abajo. a, a, a venirse bajo el comunismo y al no haber m, dos bloques mundiales enfrentados, como era el, ¿sí? Occidente y la, la sociedad de los países comunistas, ya no había. Ya, entonces cuando empieza de una era. hay precedentes. Entonces cuando empieza a, a nacer. La, lo que se llama hoy posmodernidad en, en lo que vivimos. ¿Qué quiere decir? Que si las ideologías globales, los relatos globales, eh, como el comodismo, eh, se viene abajo, quiere decir que ya no hay relato global. ¿eh? Entonces ya, hay una frase muy famosa que describe la posmodernidad, anything goes, todo vale, todo vale. Claro, cuando tú intentas aplicar la estrategia granchiana a una, a una cultura posmoderna, yo puedo, no profetizar, porque no soy profeta, pero yo puedo vaticinar, es ¿eh? una palabra más sencilla, eh, vaticinar que no va a tener éxito. No va a tener éxito. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, eh, la estrategia de Gramsci va a formar lo que él llama un bloque histórico. O sea, a base de meterse en las instituciones eh, y en todo sitio, hasta los nombres de las calles, hasta las canciones, hasta, en todo, va creando esa, esa mentalidad, eh, a base de meterse ahí, luego ya por fin da el cambio. Pero claro, cuando la sociedad está tan fragmentada, cuando se le ha dicho a la gente que, lo que, que puede hacer lo que es la que no pasa nada, ¿eh? entonces cualquiera que vaya con un, con un intento de, digamos, de, de uniformar, ¿eh? no será oído. ¿eh? ¿Qué pasó en Italia? Que de pronto se hunde también el Partido Comunista, se hunde la democracia cristiana y salen una serie de gente curiosa, los, los de la Liga Norte, que son prácticamente eh, como que son independentistas, como nuestros independentistas catalanes. Ellos no han llegado tanto, pero vamos son, son. Ellos son la, la parte norte de Italia, rica, que no tiene nada que ver con los pobres del sur, que son unos desgraciados agricultores. ¿eh? Porque cuando una sociedad pierde valores, entonces lo que, lo que sale a flote es lo que, lo que es inmediato de, de la naturaleza humana, que es, que es el egoísmo, ¿eh? la insolidaridad. ¿Qué ha pasado en España? Yo cuando escribí este libro hice un, una, una especie de... también como de vaticinio, que podía ocurrir. Este libro está escrito, publicado en 77, no había todavía ni siquiera la Constitución de 78. Que esto era un maremano, de todo el mundo opinando, todo el mundo hablando, cantando, ¿cuánto? era una eferferencia política después de, de los 40 años de la dictadura que era muy... Era muy era, era, era un ambiente realmente, a, a mí me. yo lo recuerdo con una cierta nostalgia al lado de la, de la inanidad y de la vacuidad del momento en que vivimos ahora. Bien. Pero digo que, ¿qué pasó en España? España pasó más o menos lo, lo mismo que en Italia, pero distinto porque veníamos de una situación un poco distinta. Aquí se crea un Partido Comunista, que ya existía, pero en fin, se renueva, se, se legaliza, ¿eh? un Partido Comunista que eh, con Santiago Carrillo no se le ocurre la, la estrategia granchana, no, no. Él tenía otro librillo, ¿eh? suyo, eh, digo, librillo en sentido metafórico, el de, de, no, de ir, no sé, compadreando y viendo, ¿eh? pero no, no, no. Entonces, el, el, la estrategia de Granchi que estaba ahí, se queda, digo respecto al, en Italia definitivamente no ha funcionado, pero en, en España se queda ahí amortiguada durante un, unos años, bastantes años, y entonces mmm, resulta que es recuperada, de alguna manera, por el Partido Socialista, pero mmm, tímidamente en la época de Felipe González y muy claramente desde la época de, de Zapatero. O sea, porque, eh, o sea, de una manera un poco chapucera, las cosas como son, eh, pero se ve que ha leído a Granchi y que, y que por lo menos, en la medida en que pueda, en la, eh, puede meter el, la visión granchiana que quiere decir, en palabras sencillas, la misión inmanente, la misión, digamos, por supuesto, no religiosa, eh, eh, en las instituciones que, que pueda meter. Entonces, eso lo hace con, con, con la cuestión homosexual, lo hace con la memoria histórica, lo hace con una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que como la sociedad está fragmentada, eso puede tener una, unas consecuencias, pero nunca pueden formar un bloque histórico, nunca puede crear, lo que dice Gramsci, una voluntad nacional popular. Creo que Hay que crear un bloque histórico, una voluntad, o sea, todos ya imbuidos a través de esas ramificaciones culturales de una misma mentalidad y un mismo deseo, entonces damos la vuelta y creamos una nueva hegemonía, otra palabra muy típica de, de Gramsci eso en España yo me atrevo a decir es imposible ¿por qué? porque aparte del individualismo casi con natural eh, pues, del español está el individualismo el, lo individual de la condición humana porque no, no somos grupos podemos formar un grupo pero, pero yo eh, el, que, el que he nacido soy yo el que me voy a morir soy yo el que, el que enfermo soy yo el que paga soy yo eh, eh, y eso no es egoísmo eso es simplemente que la, la persona es la persona y, y no hay monstruos colectivos salvo las películas de ciencia ficción eh, eh, en, la, en la medida en que por eso por eso claro por qué creo Yéndome por un momento a otro tema ya que estamos en una universidad y yo estado toda mi vida en la universidad y qué es lo que yo echo de menos hoy en la universidad, hoy hace ya bastante tiempo. Bueno, aparte de, de que los sistemas, esto que imponen la comunidad europea o lo que sea, todas esas cosas son realmente. no, no entro en ese asunto. Yo me fío más desde el punto de vista del alumno. El, yo lo que. yo, yo recuerdo con, con, con auténtica. Nostalgia también, mis años de Derecho en Sevilla y en Barcelona, hice otro curso en Barcelona. El, en aquella época no sé qué nos pasaba, que éramos unos ingenuos o qué o no teníamos un mmm, WhatsApp. El, pero queríamos saber, nos gustaba aprender y nos gustaba aprender con, con, un, con una, una, un arco amplio. En, en, en mi clase teníamos un, un, un foro de, de, de cine, por supuesto. Eh, organizamos una compañía de teatro eh, en derecho. Eh, no estoy hablando de, de letras, en eh, derecho eh, y tal. Y, o sea, Había un interés universal por las cosas, por las cosas mismas, con independencia de su utilidad. Yo no estudié derecho para luego ser notario, y luego no, estudié, no me doy en filosofía para no sé. Me doctoré en de filosofía después en Italia porque me gustaba la filosofía y ya está. ¿Qué podía hacer luego con mi vida? Yo qué sé, pero lo primero era saber, lo primero era, era, era interesarse por las cosas mismas. ¿eh? Inter, eso, eso quiere decir la palabra interesante, ¿no? eh, eh, meterse dentro del ser de las cosas. ¿eh? Y no, yo cuando daba clase y, y, y alguien me preguntaba, algún alumno me preguntaba. Eh, eh, ¿y esto para qué nos va a servir?, típica pregunta de alumno, eh, le contaba aquella, aquella famosa anécdota que se cuenta de, de Arquímedes, que daba clase allí en, en medio de la calle y la gente pagaba la clase, un tal, ¿no? tal, tal, tal. y entonces, explicando uno de sus teoremas, un alumno le pregunta, ¿y esto para qué sirve?, literalmente, ¿eh? esa pregunta no es de ahora, es de siempre el ser humano siempre es el mismo, eh, y dijo Arquímedo, coge tu óvulo y vete, que el que me pregunta a mí por la utilidad no me interesa. La utilidad viene siempre, pero viene siempre después del saber, ¿eh? no es, ante la, no es lo, lo, lo estudio porque es útil, sino lo estudio porque es interesante, y porque es interesante resulta útil. Bien, eso también lo tenía en la cabeza mi amigo Granchi él cuando se interesaba por la cultura no se interesaba por la cultura para aprovecharse de ella e imponer el comunismo se, se interesaba por la cultura porque la cultura le interesaba que después con eso claro porque, porque él, él creía en eso y, y, y, claro, y yo aunque estoy en completo desacuerdo sin embargo me parece respetable su, su, su calidad humana a hacer las cosas por las cosas mismas y no por, por, por utilidad. De hecho, de hecho él es marginado en el, en, en el Partido Comunista, porque precisamente no, no, no va en la dirección única de... ahora de... tenemos? Bien, alguna cosa más. Una cosa también muy, muy de moda hoy día, se ha vuelto, ha vuelto a poder de moda. Él veía muy claramente la diferencia que hay entre lo que llamaba sociedad civil y la sociedad política. Eh, en fin, sociedad civil se ha dado muchas versiones, se de una manera, eh, más de otra, y, pero en fin, yo, en sentido más inmediato, sociedad civil es, digamos, <risa> eh, ...el conjunto de la gente... ...yo siempre hablo de gente... ¿no? ...el conjunto de la gente... ...que se dedican a cosas... Eh, ...que no son públicas... ¿eh? ...o sea, pues ahí tengo que, tengo que descontar... ...por supuesto a todos los políticos... ...a todos los comandantes... Eh, ...a todos los funcionarios... ¿eh? ...a todos los militares... ...entonces me digo, ...a la gente que va por la calle... Y que pone una tienda de bisutería, o, o, o yo qué sé, o, o se va a, a, a esquiar, a no a lo que sea, o, o sea, a la gente, a la gente que llena el metro porque no tiene coche, la, la, el popolino que dirían, que dirían en Italia, el pueblo, o sea, la gente, la gente. Eso a Pablo Iglesias le gusta mucho decir eso, lo de, lo de la gente, pero naturalmente luego él no vive como la gente. Eh, pero la, la gente tiene un negocio y, y, y que se arruina o no se arruina va para adelante como puede el, el, el funcionario sí, también el funcionario, pero no el que manda mucho el que es mandado continuamente el, esa, y luego está la sociedad política que son fundamentalmente pues eso, los gobernantes y los políticos esa distinción ha existido siempre y, y, y, no, y en una democracia lo que se intenta el ideal de una democracia es que la sociedad civil, eh, aunque votan todos, pero en fin, la sociedad civil con su voto determina o pone condiciones lo que es la sociedad política. Esa, esa es la democracia. ¿Eh? Todo para con el pueblo, para el pueblo. Y todo. El, ¿Qué pasa? Que la, la democracia tal como la conocemos, representativa, y eso lo sabía muy bien Granchi y lo escribió, está basada en una ficción. ...por una afición de que, el, el, que, el, que me, el que me representa... ...realmente me representa... ...cuando en realidad una vez que yo le entrego mi voto... ...él con el voto hace lo que le da la gana... ...y yo no tengo ningún control sobre eso... ...por eso las democracias normales han acabado... ...y corriente, la que es existente... Eh, que, que aunque sea mejor por supuesto que una dictadura... ...pero han acabado con una partitocracia ...o sea los partidos... ...y dentro de los partidos mandan una serie de personas y, y probablemente dentro de un partido manda una sola persona. Con lo cual una vez más se demuestra que lo que, lo que cuenta siempre es el individuo. ¿eh? Se, se nos puede llenar la boca ah, una anécdota fan, fantástica de San Agustín que cuenta, dice San Agustín, se nos puede llenar la boca hablando de reino, de provincias, de tal, ¿no? pero en realidad no hay más que gente, ¿eh? personas. Dice, y cuentan que un. un, un Alejandro Mando apresó a un, a un pirata, que iba por el Mediterráneo, y le dijo, ¿tú qué haces robando uh, por ahí, por los mares? Y le contestó el pirata, yo, que lo hago con un barco, me llaman pirata, tú que lo haces con una flota, te llaman emperador. Pues efectivamente, efectivamente, o sea, no. O sea, la desconexión entre sociedad civil y sociedad política es cada vez mayor, cuando hoy se habla de, de, de, del fin, de que la gente está a los políticos, que el segundo problema importante, eh, según el CIS, después del paro es la, la política y tal, es que, efectivamente, es que efectivamente, es que no hay una conexión porque no hay una voluntad real y no hay una actividad política realmente profunda e interesante. La, la, la, cuando Granchi es, es un poco marginado del Partido Comunista es porque ve que el Partido Comunista lo que quiere, lo que interesa son los cuadros del Partido Comunista, del organigrama, y él quiere llegar a la gente como, como sea, a cada uno, ¿eh? y, y como dije antes, que quiere que se influya en el nombre de las calles. ...en los títulos de las canciones... ...o sea, no imponiéndolo... ...pero que la gente poco a poco... ...se vaya haciendo con esa mentalidad... ¿eh? ¿eh? pero desde abajo... ...la base, que diría... ...hoy día cuando se dice en los partidos... ...que consulta con la base, hay que reírse... ...porque claro, consulta con la base... ...cuando quiere ellos, no cuando quiere la base... ...por supuesto, y pregunta a la base... ...lo que quieren ellos, no lo que querría la base... ...pero además, ¿qué es la base? ...sino un conjunto de individuos... ...claro... Por eso, ¿qué pasa con, con, con la estrategia granciana en este momento? En Italia, por supuesto, no, no, no existe. En, en países nórdicos nunca ha existido, nunca se ha preocupado. En América Latina, mmm, más o menos. Yo tuve ocasión de leer la tesis de, de, de Rejón, de Ñero Rejón que es una aplicación de Granchi, según él, a, a Bolivia, eh, al régimen de Evo Morales. Él dice que gracias a la aplicación por Evo Morales del método granchiano, pues ha conquistado el poder y ha conquistado un bloque histórico, una hegemonía, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente si yo hubiese sido jurado de, de la tesis del de tribunal, de la tesis de Rejón no se la probaba. ¿eh? ¿Por qué? Porque efectivamente todo lo que dice de Granchi es verdad, porque se la ha estudiado, ¿no? no ¿eh? pero, pero no se aplica para nada a lo de Bolivia. Lo de Bolivia es otro es otro tema. Eso, en Bolivia triunfa Evo Morales porque en Bolivia hay una gran cantidad de indígenas, pero pues muchísima gran parte de la población es indígena, como el mismo Evo Morales y se crea. Unas redes eh, clientelares muy importantes, basadas en, en un motivo que ya no es ideológico, que es identitario, que es el eh, indige, indigenismo. Bueno, hablando de indigenismo, otro, otro paréntesis, mm, mm, resulta que los españoles, cuando estuvimos en América, no matamos a tantos indios, como dicen en muchos libros, porque es que esta América del Sur está llena de indios. Eh, eh, y en cambio hay, se pueden contar con de la mano los que han quedado en América del Norte. ¿no? ¿Eh? Pero, en fin, eh, eh, lo de Evo Morales no tiene nada que ver con Granchi, es, es otra historia, eh, que se podía contar en otra ocasión, pero no es... Iñor Rejón, como había estudiado Granchi, eh, dijo, ¿dónde aplico yo esto? ¿dónde creo que se ha aplicado? Naturalmente no podía verlo en Italia, no podía verlo en España, no podía verlo en un país que se había hecho... ...más o menos pues comunista a su modo... ...que yo tampoco creo que sea comunista... ...es, es, es simplemente pues, ...el poder por el poder y ya está... ...y el, la tierra y lo telúrico y el, el terruño y... ...bien... ...entonces me das cuenta... ...hoy día en España, en España... El, el, ...el rachismo solamente ha sido utilizado... ...en una etapa... ...desde Zapatero hasta hoy... ...por el, por el Partido Socialista... ¿Eh? No, no. Curiosamente, uno diría, no, pero si ha salido un partido nuevo como es Podemos, que, o que todo el mundo dice que es comunista, y podía haber utilizado con mucho más... seguir mucho más granchi. Bueno, esa era la idea de Rejón y por eso se separó de, de Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque la línea de Pablo Iglesias seguía mucho más a, a, al método Leninista. ¿eh? que tampoco se puede aplicar hoy día en España, porque, porque, porque una, insisto una vez más, porque la, la, la cultura eh, eh, que se va formando se ha fragmentado de tal manera eh, que ya tú no, no coges gente para una causa ni queriendo, o sea, coge grupitos más o menos, o sea, estamos en una cultura, por decirlo en otras palabras, en una cultura, yo ya, aunque hace ya tiempo que me jubilé como profesor, pero yo ya entonces lo decía, antes de jubilarme, decía mis alumnos, estamos en una cultura y estaremos cada vez más en una cultura de nichos ¿Eh? la sociedad estará dividida en nichos, cada uno buscará su nicho y en su nicho pues hará lo que pueda ¿Eh? habrá nichos de delincuentes nichos de cuantos, nichos de buenas personas, nichos de intelectuales, nichos de artistas nichos de familias numerosas nichos de... ¿eh? y cada uno ¿eh? se busque porque el que quiera crear una voluntad nacional popular única, lo tiene difícil. Lo tiene difícil por qué? Porque, porque se han roto los relatos, ¿eh? y esta es la oportunidad, se han roto los relatos, no hay un relato único ¿eh? que yo me pueda creer. Entonces, eh, yo, mucha gente me ha preguntado después, ¿y entonces qué se puede hacer? Digo, yo, yo me, pues, cultivar el propio jardín. O sea, trabajar en tu propio entorno, ¿eh? estar en tu propio ambiente que te gusta con la gente que te gusta y que quieres, intentar que eso sea más amplio. Pero la idea de, de meter a toda una sociedad, a todo un país, en, en, en, un, en un solo bloque, que fue el sueño de Granchi, ni lo vio ni se ha cumplido después. Porque, porque, porque, porque digamos metafísicamente es imposible. Yo, una de las cosas que me he dedicado en mi vida es a la metafísica, porque sin metafísica no se entiende nada de nada, de ninguna ciencia. ¿Y dónde está la metafísica hoy día? En España, en las universidades. ¿Dónde está? Debía ser una asignatura transversal, transversal, que la estudiante desde los ingenieros hasta los cocineros. ¿Por qué? Porque la metafísica es lo que ayuda a ...a saber lo que son las cosas realmente... ¿eh? ...y es el antídoto contra la ideología... ...que la ideología no es pensamiento... ...la ideología es pensamiento unido con emociones... ...y con, y con mentiras para conquistar el poder... Esas son las ideologías, todas... ¿Eh? ...en cambio la, la, la, la filosofía... Y, y, ...y su tronco principal que es la metafísica... ...te enseña a ver lo que es... ...lo que es, lo que las cosas son... ¿eh? Y cómo las cosas cambian, por qué cambian. ¿eh? O sea, la realidad con la, con la que vivimos realmente, con, an, an, cuando, cuando ponía antes el ejemplo de la verdad, eh, es el tema metafísico por excelencia. ¿eh? ¿Qué es la verdad? La verdad es adecuar la adecuación, la antigua definición del siglo VI después de Cristo, pero proviene de Aristóteles es adecuación del entendimiento y la cosa, ¿eh? decía Aristóteles. Si yo digo que esto es y no es, digo mentira. Si digo que es y es, digo verdad. Bueno, puede, puede parecer esto que, que es de perogurullo, puede, puede parecer una simpleza, y no lo es, y no lo es, porque la ideología intenta continuamente decir que esto, que, a mí, que yo veo que es, no es lo que yo veo, sino lo que ellos quieren que yo diga que es. Entonces, solamente hay... Eso, eso se ha entendido durante siglos. Durante siglos la educación universitaria se basaba en dos cosas fundamentales. En la filosofía y en la historia. Porque son las dos asignaturas, las dos materias, las dos que nos ayudan a ver la realidad tal como es. Entonces luego viene una cosa que se llama el marketing, ¿eh? que es... El, el, digamos, la, la, la estrategia o la técnica para hacer que yo compre ¿eh? lo que se quiere que compre, ¿eh? sea lo que sea, una idea, un dentífico un vestido un, o el último móvil, ¿no? Bien, todo el mundo ha sido, el marketing es tan antiguo también como, la, como el mundo, ¿eh? hay comercio desde la prehistoria. ¿Eh? Y, y, y siempre ha habido marketing, ahora son las técnicas muy sofisticadas, pero siempre ha habido. Un pregonero era, era, lo que hacía era marketing, ¿eh? pero eso, siempre, eso es una realidad que está ahí siempre, pero cuando frente al marketing no se tiene una visión propia y personal y fundada, que es lo que quiere decir filosófica, de la vida y de las cosas, pues... pues pues podemos comprar cosas que son incomprables, ¿eh? que tienen vicios ocultos, que no valen nada, que se agotan enseguida, que son mentiras. ¿Por qué? Porque, porque frente a, al marketing, que siempre tiene que haber, siempre, siempre, siempre hay una oferta, como es lógico, ¿no? pero ante la oferta, antes de, antes de, de, de que se acepte la oferta, hay que estudiarla desde el punto de vista de la más pura, estricta realidad, y eso es la metafísica. La metafísica te lleva a, a decir, yo cuando discutía en Italia con algunos profesores granchianos, decía yo, lo que hecho de menos en, en, en Granchi es que no sabía metafísica, entendía por metafísica una cosa que no es, ¿no? Eh, y, claro, y como no, no sabía metafísica no llegaba por ejemplo a, a esa identificación de que lo, lo que habían llegado ya a la filosofía hace muchos siglos y los poetas, John Keats por ejemplo lo dice muy bien el, la verdad al mismo tiempo es, es buena al mismo tiempo es bella la verdad es bella y por la verdad ¿Eh? mucha gente ha muerto, ¿por, ¿por qué? Porque, porque es bella y buena ¿eh? no es, la verdad no es un enunciado, no es una abstracción la verdad es belleza y es bondad ¿eh? Entonces, mucha gente de, sencilla, de pueblo, saben esas cosas y las practican ¿eh? en cambio muchos intelectuales resulta que no saben esas cosas ¿eh? y, y viven en un mundo y enseñan la gente, las universidades, un mundo que, que no es el mundo de lo real, de la verdad, de la belleza, de la bondad. Claro, Eso tampoco es nuevo, ¿eh? yo, yo uno de los libros que escribí hace dos años o tres, y con esto acabo, el. se llama las constantes humanas, las constantes humanas, eh, la, las cosas cambian, ya cambian la vida cambia cambia las, las técnicas, las técnicas cambian siempre, y, y, y no pasa nada. Las, todas las técnicas son instrumentos, y, y los instrumentos son siempre inocentes. Nadie, la, la culpa es de la tele, la, la tele no tiene culpa de nada, o internet, internet no tiene culpa de nada, como no lo tiene la imprenta, como no lo tiene un cuchillo, como no lo tiene nada, o sea, un cuchillo yo puedo cortar el pan o matar al que está a mi lado, pero por el cuchillo no tiene culpa de nada. Las técnicas son las técnicas y no hay, no hay ningún problema. Pero aparte de las técnicas, hay unas constantes humanas que el hombre siempre, el hombre y la mujer, naturalmente, eh, siempre ha sido así. Y los, hay Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso cuenta una matanza de la guerra, una matanza relativa. Al lado de la del siglo XX, aquello era una, una pelea de colegio, ¿no? Eh, habían muerto 500 personas, habían matado entre ellos tal. y dice tú dice de.. Mm, y estas cosas seguirán ocurriendo mientras la naturaleza del hombre sea la misma. Bien, la naturaleza del hombre sigue siendo la misma, y entonces esas son las constantes humanas, entonces eh, hay que apelar a esas constantes humanas a pesar de, de que puntualmente aparezca en la prensa donde decía Cosa que parece que va que, que ya no, que eso no vige, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué me va a decir a mí? Eh, eh, eh, una constante humana, eh, el amor del amor. Pero vamos, dentro de los amores, el amor más incondicional del mundo, yo creo que es, como todo el mundo estará de acuerdo, creo yo, eh, el amor de, de, de los padres y, los, y las madres hacia los hijos. Eso es una cosa Pero Pues, pues ha sido siempre así por fortuna, y sigue haciendo así la mayoría de la gente, ¿eh? a pesar de que puntualmente puede parecer que lo dominante es, es otra cosa. Entonces, aquí hay que distinguir y tenerlo muy en claro, y, y eso forma es parte también de la filosofía que debería ser transversal, que, que, no, hay que no hay que actuar ciegamente o, o, o comportarse ciegamente ante la opinión, pública. la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública, yo distingo entre la opinión pública real, o sea, que sería la suma de lo que piensa el total de la gente, cosa que no se puede saber nunca, como lógico, ¿eh? porque no hay tiempo, real, eh, y la opinión pública mediatizada, o sea, la opinión pública que presentan los medios. Pero la opinión pública mediatizada no es la opinión pública real, sino es lo que los medios quieren que, que piense la gente que compone la opinión pública real. Por eso hay que dar, a, a, a, digamos, a, a los medios la importancia que tienen, que media, pero lo que media no da exactamente con la, con la realidad de las cosas. Y voy a acabar con, para, hablando de constantes humanas, que fue otro de los fallos que, que tuvo Gramsci. O sea, él, él, él pensaba que había constantes humanas, pero eh, creía que se podían modificar, ¿no? y, y yo creo que hay constantes humanas que son inmodificables. Si dejan de ser, dejaríamos de ser personas humanas. ¿no? Y cuento una, una simple anécdota que se la conté yo hace poco a una catedrática neuro, neuróloga, de esta persona que estudia, que hoy día está muy. es tecnología punta en, en muchas universidades, o sea, estudiar el cerebro de tal, de tal manera que se piense que en el cerebro está todo, o sea que eh, eh, si yo me enamoro es porque resulta que ha habido una secreción de dopamina ahí arriba ¿eh? y, y por eso me enamoro, ¿eh? entonces eh, sin pensar que a lo mejor me enamoro y entonces cuando hay una secreción de dopamina. ¿Eh? Las constantes, como su nombre indica, permanecen siempre y, y se estudian fundamentalmente... Eh, ...filosóficamente e históricamente... ...incluso prehistóricamente... ...y con esto termino... <coughs> ...a esta amiga mía, neuróloga, ...yo le decía... ...¿tú has visto la, en algunas cuevas rupestres... ...que hay una, una mano pequeñita, pintada?... ...sí, sí, sí... ...digo, pues mira, yo creo que eso fue... ...el, el pintor rupestre, que pues se fue allí a la cueva... ...con su hijo o hija, pequeñito, ¿no? y empezó a pintar el bisonte, ¿eh? y entonces el niño o la niña pues empezaron a decir, papá yo quiero de vez en cuando, como después de los niños de pesado, no de vez en cuando, y el padre ya harto, le coge la mano a la niña, se la pinta y se toma, pinta, y se ha quedado ahí. Bueno, eso lo hace, hace un padre hace 30.000 años y un padre hoy, hoy, ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde hay que agarrarse a las constantes humanas buenas. Porque con eso se construye. Y entonces cualquier, con eso se está defendido contra cualquier intento ideológico se llame Antonio Granchi o se llame como se llame. Y por mí, muchísimas gracias. Rafael bueno, Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido creo interesantísimo y amenísimo además y ahora pues tenemos un rato para cualquier pregunta que pueda haber, yo creo que a mí por lo menos se me han ocurrido varias, pero yo preferiría no decir nada y que hubiese otros, sobre todo si es posible, alumnos, pero si no, que pudiesen hacer alguna pregunta de lo que les ha sugerido, esto que han oído hoy. Romper el fuego siempre es lo más complicado. Nadie, no hay nadie que. Ahí, ahí, ahí. Venga, Luis. Venga. Bien, muchas gracias por venir aquí, por visitarnos y darnos esta, esta sala. Eh, yo lo he estado pensando esta última semana. que vivo en un colegio mayor en donde, bueno, tiene 50 años y por donde han pasado muchas generaciones. Justamente este año, según creo que son 50 años, y hace un par de semanas se visitaron antiguas generaciones y hablaban de los distintos espacios que había en el colegio. Antes, bueno, además de compartir planes, etcétera, etcétera, tenían espacios de ocio comunes, donde estaban los periódicos, donde podían estar los juegos de mesa, etcétera. Eh, justo a lo que decías de la inanidad de nuestro momento actual, los universitarios creo yo que han dejado de leer periódicos para estar en Instagram dos horas al día, eh, ¿Usted cree que ese espíritu inquieto se recuperará en algún momento? Creo que <coughs> creo que tiene que pasar algo. O sea, en la, en la época de prosperidad que se ha conocido en la historia, cuando se prolonga, mmm, se tiende a, a ir a menos. ¿Eh? salvo que surja algo, que puede ser un desastre natural, puede ser una guerra, puede ser un, una crisis económica profunda, hemos tenido una muy profunda, pues, hay más profunda todavía. Entonces, cuando el ser humano se enfrenta a la necesidad imperiosa, tiene que recurrir a lo más auténtico, y entonces ahí redescubre, puede descubrir la cosa. Pero si hay una época de prosperidad sostenida, la, eso pasó en Roma, eso pasó en Grecia, eso pasó en muchos sitios, ¿no? eh, se tiende a, digamos, a dar importancia a lo puramente instrumental <coughs> y, a, y a no ahondar en la, en la realidad más profunda. Por, por fortuna, digo, la, con mi filosofía de, de nichos, eh, yo, yo lo que aconsejo es que, por lo menos, eh, si uno siente esa inquietud, que hay mucha gente así, ¿no? eh, Pues que procure cultivarla buscando a gente que tiene esos intereses, porque los hay, los hay. Hay gente muy lista, hay gente muy interesada por todo ¿eh? en el mundo de hoy y ahí fa la facilidad de, de instrumentos, que es Internet, permite la comunicación, o el WhatsApp, o lo que sea, o sea que, pero yo creo que, que hay, eso que hay que cultivar, la palabra cultura viene de, de cultivo, como lógico, ¿no? y esa cosa hay que cultivarla, ¿eh? cuando uno ve que, que, que conoce a alguien interesante, pues hay que, hay que cultivar esa amistad, porque se este puede aportar ¿sí? a alguien semejante a mí en esto, o formamos un grupo, ¿eh? Yo creé un, un, un grupo de, de... no eran alumnos míos, eran alumnos de... pero un grupo de siete, ocho chavales. Bueno, los chavales tienen ya ahora 44 años, todos, eran de un curso. Y, y, y, y, y, y es una maravilla, ese grupo, es una maravilla. De, están casados todos, tienen hijos, tal, tal, pero, pero interés por la música, uno, tal, uno... de. Uno es el que me asesora, en, yo escribí un libro sobre el rock, a mí siempre me ha gustado mucho el rock y me sigue gustando, junto con la música clásica y el flamenco, son mis tres, y claro, no, no, no aguanto el, el rap, por ejemplo, no lo aguanto, porque me parece de una, de una, que es una imitación, si es que es una imitación, si eso se llamaba antes filastroca, filastroca, o sea, cuando yo veo a un rapero, mmm, fue otra vez me hace gracia también. Pero cuando ves un rapero alardeando de que puede improvisar, ¿eh? tú le das una palabra, los hay por ahí, ya los conoceréis, eh, tú le das una palabra y te empieza a rapear con la rima, digo, hijo mío, y eso ya está eh, en Gonzalo de Berceo, en la Edad Media. ...quiero hacer una prosa en Román Paladino... ...que puede dar mi vecino... ...un bombino, esto ya está... ...a qué me viene... ...la idea de que lo nuevo... ...de lo último es nuevo... ...es mentira... ¿Eh? ¿Eh? O sea, parece, ...te digo que hay cosas... ...que están ahí, que han estado siempre ahí... ...uno puede volver a ellas... Y, ...y eso, pero, pero insisto... que ...si, si hay un... ...un, un periodo de, de... así de... ...de llanura, de planura... Eh, social y cultural entonces ahí la gente tiende a, a interesarse por cómo se hacen las cosas y no por qué son las cosas ¿alguna pregunta más? tenemos tiempo todavía eh, Ani, muy bien um, muchas gracias por, por su charla y le quería preguntar porque es una cosa que me atañe a mí como persona también a la hora de tratar con mis amigas o con gente de mi clase. Y es que eh, me parece muy interesante que usted diga que eh, efectivamente esta visión gramscista no se va, o sea, no, no, no, no va a tener éxito en un futuro, ¿no? Pero yo veo ahora en mi círculo de amistades, en, incluso en mi familia, gente que, que, que de alguna manera, o sea, ya está teniendo éxito esa visión transista porque ya ellos eh, me están imponiendo su forma de pensar. Y si yo me atrevo a decir algo que va en contra de lo que ellos piensan, es porque yo soy mala, porque yo tengo eh, una visión equivocada de la realidad, porque eh, no estoy en el mundo ahora, ¿no? Entonces mi pregunta es, yo estoy de acuerdo en que Efectivamente, seguramente esa visión en el futuro no tendrá éxito, ¿no? fracasará. Pero ¿cómo poder enfrentarse al éxito que está ya teniendo ahora? O sea, éxito, entre comillas, eh, entendido como, como ya hay gente que incluso te deja de hablar porque tú piensas diferente a ellos y a la hora de discutir con ellos se enfadan porque ellos piensan que tienen la verdad Sí, sí, no, pero eso... Eso no es más que un caso de, de dominación y, y, y sobre todo un, lo que es una falta de sentido profundo de libertad. O sea, si el mundo está hecho solamente de individuos, o sea, está hecho de individuos, que luego tenemos cada individuo, como el individuo es relacional, establece relaciones y, y así va creando sociedad. Como decía antes, no es un modelo que hay ahí yo me apunto. No, no, no la sociedad la hago yo, la familia la hago yo la amistad la hago yo Entonces, si no me reconocen la libertad que yo tengo para ser yo mismo yo mismo entonces ahí no hay pos, no hay no hay una posibilidad de entendimiento la, la, la única posibilidad de entendimiento es, digamos es con mi libertad cuando pueda con mi libertad salirme de ese nicho irme a un nicho mejor y lo hace siempre la libertad personal ¿eh? que, que, que, que es lo que es la, el auténtico antídoto contra cualquier m, m, campaña contra no, es que yo soy yo y pienso como quiero y por tanto porque nadie porque si yo, si yo dejo de ser libre dejo de ser yo ¿eh? Eh, eso, eso metafísicamente es una explicación bellísima, ¿eh? bellísima, pero claro, como no se explica metafísica no la sabe nadie. ¿eh? O sea que el, el, yo soy, yo, yo hablo yo por, por decir naturalmente por un sujeto, eh, yo soy gracias a, a, a un acto de ser. O sea, yo soy, pero yo no soy todo el ser como es lógico, porque al mismo tiempo, pues esto es, esto es, vosotros pues sois, ¿eh? pero yo soy, pero no tengo todo lo ser. Pero al ser, y no tener todo lo ser, aspiro siempre a más, a más ser. Y para que pueda aspirar a más ser, tengo que tener libertad. La libertad es esa apertura a más, siempre. ¿eh? Y eso no me lo puede quitar nadie. Nadie. ...aunque me metan en una cárcel, eso no me lo quita nadie... ¿Eh? Y, ...y esto, esta es la verdadera... ...este es el, el humanismo... ¿eh? ...y lo demás son ideologías y, y ganas de indoctrinar a la gente... Y de ¿eh? ...esto es, o sea, hay, la educación que consiste... En, en, ...en ayudar a la gente, en guiar, en ayudar, en estar al lado... ...como se quiera llamar... ¿eh? ...para que cada uno se construya a sí mismo... ¿eh? ...y tenga como, como signo de, de, de su misma esencia esa apertura de la libertad. Porque entonces, entonces, eh, eh, la gente que se da cuenta de esto, yo por eso me, me tengo simpatía por estos autores, porque otra comunista, Rosa Luxemburgo, que la, la mataron, la ejecutaron en el, un gobierno socialdemócrata, eh, que era comunista, pero que no era... Hay una película por ahí de ella, bastante buena, él, pero que no era estalinista, estaba en contra de él. Eh, está una mujer muy, muy interesante, muy, porque ella se da cuenta de que la libertad y el comunismo. ahí no. Eh, y entonces él, tiene una frase famosa que dice, en contra de los, de los comunistas soviéticos, que dice la libertad es la libertad del que piensa de otro modo. La libertad mía es la libertad del otro. Por eso, eh, yendo a un tema de estos momentos históricos, lo que están haciendo estos eh, tíos independentistas en Cataluña, es, es que es... Eh, ¿Qué es lo malo? Que se sientan catalanes... Eso da igual, eso da, a mí me da igual. Lo malo es que no me de, no es que oprime la libertad del otro, del que no piensa como es. Entonces ya esto, esto ya es terrible. ¿Eh? Que sean lo que sean, cada uno es lo que es, pero lo que yo no puedo hacer en nombre de lo que yo soy, impedir que otro sea lo que quiera ser. Y esto debe hacer la educación, porque y otra cosa ellos te dan cuenta. Luego la, eso lo puede llenar con, con datos, con ta con técnicas, con, el, con todo lo que quiera, con, con, con un músico. Un músico tiene que tener técnica, mucha técnica. Pero si no hay una inspiración de fondo, si no dice nada, si él no siente esa música con música suya, no hay música. Puede haber técnica, pero no hay música. Y así pasa todo. Muy bien. No sé si hay... tenemos todavía un ratito para una última pregunta, si la hay. Alguien que se anime. Quería, ¿no? Jesús. Muchísimas sí. sí. pues, sí, bueno, La verdad que ha sido muy interesante. Yo tuve ocasión de leer a Gramsci hace ya tiempo y me emocionó mucho, porque como describe, digamos, la, pues, el sentido común como la filosofía de los no filósofos. ¿Eh? Pero de algún modo hablábamos aquí de que el, el, el hombre contemporáneo es como, digamos, como está, como apático, como abúlico, como apolítico y tal. Y yo, sin embargo, veo que eso es el gran triunfo de Gramsci, ¿no? Digamos, porque se ve que, digamos, el hombre se aparta de la política una vez que ya el Estado, ¿no?, de algún modo, adquiere la condición de paraíso de la libertad, ¿no? Entonces ya los ciudadanos, de algún modo, viven la libertad lejos de las estructuras del Estado, que, se, que son nada más que un medio, y por otra parte, digamos, eh, me emocionó mucho porque de algún modo pienso que Gramsci, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Las ideas no son nuevas, sino que son... De algún modo describe lo que ha hecho el liberalismo, ¿no? O sea, de algún modo pues la toma esa de, lo, de los centros de poder, eh, la adquisición de la universidad para el Estado, de algún modo eh, la el exterminio de los enemigos, llenar las, las aulas, digamos, de Entonces, de algún modo veo que... Eh, Gramsci representa digamos, la piedra de toque del marxismo porque, aunque el marxismo se califica de materialista, sin embargo siempre tiende al espíritu. Ya ¿no? o sea, en sus actos demuestra su incoherencia porque lo que busca es la toma de conciencia. De algún modo podríamos decir que Gramsci es el retorno del liberalismo dentro del marxismo, por así decirlo. Sí, bueno, la medida en que en la medida, en que, como acabo de decir antes, en la medida en que él tenía un profundo sentido de la libertad, lo mismo que tenía Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, claro, la combinación de sentido de libertad más comunismo, pues tiene que, tiene que chocar, tiene que chocar. Pero eso por una parte, pero mmm, yo, creo, no, yo no creo que Gramsci haya triunfado, no, no, porque yo creo que, si yo lo he entendido bien, él era él era partidario de un, como lo dice, bueno, lo dice literalmente, de un nuevo sentido común, ¿eh? un nuevo sentido común, o sea que la gente, ante las cosas más comunes, reaccionara mmm, con, con la mentalidad del materialismo histórico, o sea, de la inmanencia, de fin, de que seamos felices aquí, dentro de tal, el, y por supuesto con eliminación total de, de la religión. En el, en el mundo de Gramsci no cabe la religión, aunque él, por otra parte, como, como es un hombre honrado, eh, reconoce que en, en, en todas las épocas históricas anteriores el sentido común del pueblo era el sentido, un sentido común cristiano ¿eh? y así reaccionaba, y no lo despreciaba ni mucho menos. Lo único que decía, lo que yo quiero es cambiar el sentido común cristiano por un sentido común marxista. Pero así lo reconocía. Él, él, él no era un tío que atacaba. A él no se le ocurría eh, animar a invadir una capilla universitaria, <risa> como la imbécil aquella, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es que no, es que a quién se le ocurren las cosas. ¿Eh? A quien no respeta la libertad del otro. Pues entonces, si ese es el, el mínimo metro con el que hay que jugar las cosas. En el momento en que tú no respetas la libertad del otro, ya te, ya te estás descalificando. Porque, claro, la, la, la coexistencia de las libertades implica un esfuerzo de convivencia, como es lógico, pero es el que hay que hacer, pero es, el que, es el que, usando el sentido común, vivimos todo cuando mmm, convivimos en cualquier sitio, en el grupo de amigos, en la familia, donde sea, pues, pues claro, las libertades choca claro que choca porque cada uno tiene que ser el mismo, pero precisamente porque yo veo el valor de mi libertad, tengo que ver el valor de la libertad del otro, y por tanto tengo que tengo que llegar a un arreglo. El mejor arreglo que hay para eso es el amor, por supuesto. ¿Eh? Por eso cuando, cuando hay amor de verdad, eh, eh, tanto eh, paterno-filial, filial-materno-paterno, menos, los hijos somos más... El, pero es el, el, el no, tú, no, no, no, tú, lo que tú quieras, no, lo que tú quieras. ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Eh? Que... Que mi libertad se emplea en que se haga la libertad del otro. ¿Eh? Eso es fantástico, eso es fantástico. Porque ahí ya se ha creado el primer núcleo de lo que es una convivencia. Decía Aristóteles <coughs> en la tica Nicómaco que más importante que, para una sociedad, más importante que la justicia es la amistad. Si la gente realmente fuera más amiga de la gente, pero amiga en un sentido amplio. Yo soy amigo del que. Del que, al que dejo, abierto, dejo la puerta del metro así para que pase. Soy amigo del que... es amigo mío el que me, ya me ve mayor y me deja el asiento el metro. Eso es amistad. ¿eh? Eso es amistad. Y, y, y, y una vida llena de esas cosas, y una sociedad en la que la gente tiene esa buena costumbre. Claro, es que eso edifica, eso construye. Cuando yo veo a un chaval joven que ya que se levanta, señora, siéntese usted, pues eso es muy bueno, pero es que, es que son las, esas son las cosas que construyen la sociedad, esto es fundamental, y, y, y por eso, claro, la, la pena es que esas cosas se pierdan, ¿eh? porque, porque como son constantes humanas, pueden florecer en cualquier momento, basta que le dé, que, que, que sea, vamos a, a, en no todo el mundo es igualmente inteligente eso lo sabemos, que se le va a hacer ¿eh? y hay gente que necesita para hacer cosas que se ponga un poco de moda ¿eh? y momento que se ponen de moda ya entran ¿eh? o, bueno, eso ha pasado generalmente, yo me acuerdo de un profesor italiano íbamos paseando por Piazza Venezia que allí donde se reunía el balcón que salía Mussolini de allí y me decía este eh, tú no ves en este balcón, he visto yo en este barco, en esta plaza, he visto yo, en, en un mismo día, a cientos de miles de personas, pasando de esto a esto, <risa> porque había cambiado el, el panorama, el chip, y entonces ya los antiguos fascistas, ahora eran, eran comunistas. Eso está comprobado de historia, bueno, aquí en España no lo digamos, yo he conocido a gente que son ahora políticos, diputados y tal, eh, andaluces como yo, de, de Sevilla, bueno, yo, yo no soy de Sevilla, soy de Huelva, pero eh, ellos estudian en Sevilla, franquistas, pero vamos, que podía dar nombre que no lo daré nunca. ¿eh? ¿Y por qué pasa? Que cuando cambió, cuando murió Franco, pues se hicieron socialistas, por si pues O sea que. Esa especie de, de gregarismo ha existido siempre, eso está constante. ¿eh? El fan lo dice, donde va Vicente, donde va la gente. Hay de mucho, con mucha más calidad que un refrán, hay un filósofo francés ya muerto, llamado René Girard, que, que tiene unos libros magníficos, y, uno, y dice y demuestra que uno, uno de los instintos más importantes del de, de ser humano es la imitación. ¿Mm? La imitación... Bueno, lo vemos en los niños, que se aprende así, como es lógico, ¿no? pero lo vemos en, la, en las culturas, ¿no? las culturas se imitan unas a otras. Nosotros estamos experimentando desde hace ya 40 años, en todo occidente, Eso en antropología cultural se llama difusionismo, una difusión de la cultura norteamericana que, que nos dejaba vergüenza. O sea, otro día escuchaba una señora, un amigo mía ...que decía, hay que ver esto, que ¿cómo le llaman a esto Halloween? Dice, ¿esto qué es? Esto es una cosa del diablo, decía... ...esto es una cosa del diablo, que siempre ha sido la fiesta... ...en la que rezábamos por nuestros muertos... ...y no estas cosas que hacen ahora, bueno, pues eso es americano... ...y, y, y lo vamos a hacer aquí, y, y vestimos a los niños y a las niñas de zombies... ...esto qué es, el Friday, pues anda que no se ha vendido nunca... ...todos los días de semana, porque es viernes... Eh, eh, y todo, todo. ¿Eh? Bueno, pues yo creo que ya no. Muchas gracias, don Rafael, por este aplauso.